¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres son inexplicablemente magnéticos con los miembros del sexo opuesto? ¿Por qué estos mismos hombres tienden a tener mucho más sexo que el hombre promedio? ¿Por qué algunos individuos se ganan el respeto y la admiración de los demás con poco esfuerzo? Entonces sigue escuchando. Todos conocemos a alguien que parece tener una personalidad extremadamente atractiva e irresistible. Las mujeres quieren estar con ellos y los hombres tienden a admirarlos y a querer ser como ellos. La mayoría de las personas ven el concepto del macho alfa como una cualidad innata. Están convencidos que la única manera de ser un macho alfa es nacer siendo uno y que esto no es algo que se pueda aprender. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. Se han identificado los elementos clave en los que los hombres demuestran atributos de alfa que han sido analizados para que estos puedan ser utilizados por el hombre promedio. El ser un macho alfa o un macho beta depende del tipo de comportamiento que uses día a día, y esto puede ser moldeado y modificado. He aquí un poco de lo que aprenderás en este libro. Descubre a detalle los atributos más importantes de un macho alfa y cómo desarrollarlos con poco esfuerzo. Cómo eliminar tus inseguridades para empezar a desarrollar un carácter inquebrantable. Cómo obtener el respeto de los que te rodean sin dejar de ser tú mismo. ¿Por qué el portarte bien siempre te hace menos atractivo en los ojos de las mujeres? ¿Y cómo evitar caer en los juegos de los demás? Descubre las cualidades que te harán más deseado por las mujeres y que harán que éstas se sientan biológicamente atraídas hacia ti. Cómo tener una presencia magnética en cualquier situación social. Debido a la combinación de autoconfianza y el aura de respeto que poseen los machos alfa, estos tienden a tener más puertas abiertas que el promedio en el trabajo, los negocios, lo social y en sus vidas románticas. Aparte de seguir los consejos incluidos en esta guía, no requieres de ningún conocimiento especial para empezar a desarrollar las cualidades de un macho alfa. Olvídate de volver a sentirte excluido u olvidado por los miembros del sexo opuesto y deja una huella inolvidable en los demás. Empieza a desarrollar una personalidad complaciente e irresistible y cambia tu vida para siempre. No esperes más y conviértete en el alfa de tu círculo social hoy mismo.